como saber si estás embarazada en solo 15 minutos desde tu hogar, no más esperas. El embarazo es una de las etapas más importantes y emocionantes en la vida de una mujer. Pero, ¿qué sucede cuando desconoces si estás embarazada o no? Las esperas interminables en los consultorios médicos, los resultados inciertos de los test de embarazo de farmacia y las citas programadas con mucha antelación pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Afortunadamente, con la tecnología actual, saber si estás embarazada puede ser tan fácil como hacerte un test en casa en solo 15 minutos. Los test de embarazo caseros han evolucionado mucho en los últimos años. Ya no se trata de un simple indicador de color que puede ser fácilmente interpretado incorrectamente. En su lugar, los test de embarazo caseros modernos utilizan la detección de la hormona humana gonadotropina coriónica, HCG, en la orina. Esta hormona comienza a producirse en el cuerpo poco después de la concepción y su nivel continúa aumentando a medida que el embarazo avanza. La mayoría de los test de embarazo caseros son muy precisos y pueden detectar el embarazo en sus etapas tempranas. De hecho, algunos test de embarazo caseros pueden detectar el embarazo incluso antes de que falle la menstruación. Esto significa que puedes saber si estás embarazada mucho antes de lo que solías hacerlo con los métodos tradicionales. Además, los test de embarazo caseros son muy fáciles de usar. Simplemente debes orinar en una taza y sumergir el test en la orina durante unos segundos. Después de 15 minutos, puedes leer el resultado en la ventana del test. Si el resultado es positivo, significa que estás embarazada y si es negativo, significa que no lo estás. Otro gran beneficio para las mujeres que desean saber si están embarazadas es la disponibilidad de los test de embarazo digitales. Estos test no solo son más precisos que los test de embarazo convencionales, sino que también son mucho más fáciles de leer. En lugar de interpretar una línea borrosa, los test digitales muestran claramente si el resultado es positivo o negativo en la pantalla. Además, los test de embarazo digitales son más asequibles que antes. Ya no tienes que gastar una fortuna en ellos y puedes encontrarlos en cualquier farmacia o tienda en línea. Esto significa que ya no tienes que preocuparte por costos exorbitantes o desplazamientos hasta un consultorio médico para saber si estás embarazada. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar y en poco tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los test de embarazo casero son muy precisos, puede haber ocasiones en las que el resultado sea falso o negativo. Esto significa que el test puede indicar que no estás embarazada, pero en realidad lo estás. Esto puede suceder si se hace el test demasiado temprano antes de que la hormona HCG alcance niveles detectables en la orina. Por esta razón, es importante esperar al menos hasta la fecha en que debería haberte llegado la menstruación antes de hacerte un test de embarazo casero. También es recomendable hacerse varios tests para asegurarse de que el resultado es preciso. Resumiendo, los test de embarazo caseros han revolucionado la manera en que las mujeres pueden saber si están embarazadas. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar en solo 15 minutos, sin tener que preocuparte por costos exorbitantes o desplazamientos a un consultorio médico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los test de embarazo caseros pueden tener resultados falsos negativos, por lo que es recomendable esperar hasta la fecha en que debería haberte llegado la menstruación y hacerte varios test para asegurarte de que el resultado es preciso. Querido espectador, espero que hayas encontrado valiosa la información que hemos compartido en este video sobre cómo saber si estás embarazada en solo 15 minutos desde tu hogar. Si te ha gustado, te animo a convertirte en seguidor de nuestro canal para seguir recibiendo más información útil y actualizaciones sobre este tema y otros relacionados. Además, te agradecería mucho si pudieras darle un me gusta a este video y dejar un comentario con tus pensamientos y opiniones.